Arcángel, tras la muerte de su hermano, pide a Dios fuerza y entendimiento, ¿eh? Un hermano del cantante urbano, Arcángel, Arcángel, que se encontraba de visita en Puerto Rico, murió en un choque de frente entre dos vehículos la madrugada del domingo. Se reporta el periódico mm. vocero, tenía 21 años, o sea, un muchacho jovencito. ¿Sí? El joven Austin, Justin Santos, ¿eh? Alcángel se llama Austin él se llama Justin. Justin Santos, conductor de un cam... Am, tú, no sé si es ese carro. Camaro. un Camaro okay. que que según la policía oh. el hermano del rapero arcángel murió trágicamente cuando una mujer identificada como maría ne, ne, eh, Nevares. Nevares torres que conducía una guagua hyundai tusco invadió el carril por él por el que transitaba el puertorriqueño Sí, estaba en el puente Teodoro Moscoso, el hermano de Arcángel, cuando pues esta mujer uh -huh. eh, se metió al carril contrario y provocó el accidente. Entonces, Justin salió expulsado de ese, de ese camaro y falleció por los golpes que recibió. Otro joven que estaba como pasajero de Justin, también salió expulsado del carro y resultó herido. Luego de conocerse la noticia, el reggaetonero puertorriqueño Arcángel admitió ayer lunes que nunca había sufrido tanto, ni había estado tan derrotado y tan perdido tras la muerte de su hermano. Sacó a relucir sus más profundos sentimientos y aseguró querer a su hermano como si fuese a su propio hijo. Él conta que pues él lo crió desde uh -huh. pequeño y que siempre estuvo con él. Eh, una pena esto de, oye, 21 años tenía el, el, el hermano de Arcángel. Ahí vemos ahí una fotografía, ¿verdad? Vamos a ver si nos ponen ahí el post de Arcángel. Muy bonito ese, ese post de Arcángel con su hermano. Ahí está. Eh, que estaba eh, el arcángel con su verdad, con su estilo propio, verdad de su, con su barba y, su, y sus lentes y su coa, y entonces el hermano de él, entonces dice también eh, ya te, que ya se estaba convirtiendo en el hombre que él había soñado, que era recto, leal y con sus bien puestos, ¿verdad? No podemos decir esa palabra, pero ya nos disculpan que haya aparecido aquí en televisión. Entonces, pues. Eh, dice que tenía un patrón correcto como su hijo Un hermano, un amigo y un protector Lo vio nacer y lo crió junto a su madre Con todo el amor del mundo Ahí están las palabras del Arcángel eh, esta, ¿verdad? Este post que publicó Ya después el, el, el, el caso ocurrió el sábado en la noche me parece ¿verdad? Y ya pues el lunes eh, se publicó Este post de Arcángel Ya el domingo nosotros pues nos habíamos enterado el, de esta Es un dolor inexplicable cuando tú Vives, porque era parte del equipo de trabajo de Arcángel y es difícil cuando pasa así porque ya algo de repente, algo inesperado, porque si hay enfermedad ya tú vas preparando el camino sí. a la familia y se van preparando todo y ya saben que van a morir. Pero cuando de repente una persona tan joven y una persona tan activa, porque era de, del equipo de, de trabajo de Arcángel y se llevaban muy bien. Eh, lamentamos, nos unimos al dolor de la familia de Arcángel, porque Arcángel es una persona muy clara y eh, eh, le gusta ayudar a, a los más necesitados también a esos jóvenes que están en la música, también Arcángel le da mucho consejo, y tú sabes que Arcángel ha sido un eh, momento de alegría, nosotros hemos disfrutado mucho concierto y mucha música de Arcángel, y en este momento es algo muy doloroso. Es así, so, también a su hijo, pues, Austincito, también publicó, pues, en su Instagram, que para él su tío era más considerado como un hermano mayor, que era quien lo acompañaba a las veces que su papá, pues, trabajaba afuera inició en el mundo de la música. Entonces fue algo muy chocante también para la otra hija de él, Lucero, entonces es lamentable, como decía Néstor, Un caso que es de repente que tú no te lo esperes Que te llamen y te den esa noticia Y que ya él iniciaba pues a trabajar Y ser parte de su equipo, entonces que se fuera De una manera así tan repentina Y él decía también que él era quien unía a la familia Que a pesar de que fuera hermano menor Pues era quien ayudaba siempre Tanto a la hermana de Arcángel como a él En todo lo que necesitaban, y eran como la llave La clave que mantenía esa fuerza A pesar de todo lo inconveniente O las cosas que tal vez Arcángel decía que tenía en su pasado Y que realmente ahora no de cómo encaminar pero durante el mensaje que él puso dijo que por él seguiría en pie y ayudaría siempre a su familia y sería siendo la fuerza y que su nombre siempre lo va a mantener y a recordar por siempre es así así mismo eh, esa ida de tiempo de este joven tan jovencito 21 años eh, muchacho que quizá el cáncer lo, lo estaba llevando mm -hmm. alineado mira las cosas son así con tú sabes, tenía un futuro bueno y que él se vaya así de repente, muy chocante. O sea, a veces no se pueden... Yo me imagino que el canje no lo ha podido digerir todavía y quizás no se lo cree, ¿tú me entiendes? Eh, llegó un momento donde él eh, publicó varios, varios estados de, de historia en Instagram y luego publicó ese post con, con esa foto que la hizo este muchacho. de no me acuerdo, un bórico que hace, hace retrato así. Muy chulo la imagen, entonces... Eh, eh, ese dolor de tu perder un familiar, tanto un hermano, un hijo, una madre, un padre Eso es algo que es inexplicable, hasta que tú no lo sientes tú mismo en carne propia Mira que Arcángel ha tenido un año difícil, ¿eh? porque recordemos sí. que Arcángel estuvo eh, enfermo, verdad Estuvo en una situación de salud, ya por suerte pues, por lo que vemos sabemos que la tiene problemas de basado, corazón Sí, entonces esto ya es difícil, eh en, en medio de esa situación que se le sí. pierda a un familiar en más de la cercanía y del nivel que, sí. que era su hermano. Oye, es terrible, pero pues esperamos que Arcángel, pues se sobreponga. Sabemos que es difícil, pero que se sobreponga el dolor y que pues siga hacia adelante. Más que, más por, ahora tiene una razón para seguir más hacia adelante, ya sean los proyectos que él tenga, eh, ya sea la música o proyectos personales, ¿verdad? Que es eh, su, hermano, su hermano fallecido. Así es, lamentamos mucho lo sucedido. Puerto Rico está de luto con esto de este niño.